En este vídeo tenemos noticias muy interesantes acerca de IOTA, ya que recientemente ha salido la blockchain o la cadena de bloques de Shimmer, la cual es interoperable con Ethereum y otras muchas cadenas laterales. Esto realmente es un noticiote de adopción brutal para este ecosistema. Nosotros estuvimos hablando sobre esta criptomoneda hace bastante tiempo, ya que es una de nuestras favoritas, estaría en el top 5, podríamos decir. La criptomoneda ya la tenemos en el mercado, actualmente tiene un precio de 0.10%, de dólar ha tenido una pequeña corrección pero la verdad es que se está comportando bastante bien para tal y como tenemos el mercado actualmente. La tecnología que utiliza IOTAN no es una blockchain en cadena tradicional, tal y como entendemos, es una Tangle, la cual actúa en forma de red y no es compatible con otras cadenas de bloque como por ejemplo Ethereum, Binance Smart Chain o cualquier otra. Por ello han creado estas dos nuevas redes, por un lado tenemos Shimmer y por el otro lado también tenemos Assembly, que por cierto todavía se puede hacer staking y obtenerla gratuitamente, lo veremos a continuación, y en este caso la que ya tenemos activa es la de Shimmer con la cual ya podemos empezar a operar con todo tipo de protocolos. Tal y como indicábamos en la miniatura de este vídeo recibimos un montón de criptomonedas totalmente gratis de Shimmer y de Assembly en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de criptomonedas Tienes la guía paso a paso sobre el ecosistema de IOTA, te explicamos desde cómo instalar una billetera Firefly, la billetera oficial, hasta comprar el token, ponerlo en staking, etcétera. Tienes toda esta info abajo en la descripción del vídeo y también en nuestro canal de YouTube si vas al buscador y pones IOTA te va a aparecer todos los vídeos que tenemos al respecto que la verdad es que son bastantes y te pueden ayudar muchísimo a entender y sobre todo también aprovechar esta oportunidad de esta nueva red que prácticamente acaba de nacer. Si vamos a su página web oficial, shimmer.network, aquí dentro vamos a poder ver todos los proyectos que actualmente están activos y están desarrollándose. La verdad es que tienen un montón de opciones. Podemos ver aquí en el buscador que tienen DeFi, también tienen DAO, infraestructura, wallet, stablecoin, NFTs, gaming y metaverso, bridge, etc. Tienen un montón de opciones. Y aquí ya tenemos algunos de estos protocolos que están ya operativos. La red Shimmer fue lanzada el día 29 de septiembre, prácticamente lleva una semana y la verdad es que hay muchos proyectos que están bastante evolucionados y que están desarrollando muchísima evolución dentro de este ecosistema. Para reclamar los tokens que hemos obtenido por hacer staking de la criptomoneda IOTA los tendremos dentro de nuestra billetera Firefly. Lo primero que debemos hacer es actualizarla para ello antes de nada vamos a iniciar sesión con nuestro pin en mi caso yo ya la tengo actualizada pero en tu caso si hace tiempo que no entras te va a decir aquí abajo que debes actualizarla automáticamente clicas descargas el nuevo software lo instalas y ya tendrás la billetera instalada Procura siempre hacerlo desde fuentes oficiales, en este caso yo lo estoy haciendo desde la propia billetera, la propia billetera te manda ya la URL para que no caigas en ningún tipo de estafa ni nada por el estilo. Pero siempre asegúrate bien de que los enlaces son correctos. Un truco que yo suelo utilizar para entrar a todas estas páginas de forma correcta es a través de CoinMarketCap o a través también de CoinGecko, normalmente cuando buscas la criptomoneda, por ejemplo, tenemos aquí Shimmer, aquí abajo siempre vas a tener la web oficial. Ya con tu billetera actualizada, en el menú principal, aquí tendremos el balance con los IOTAs que tengas en tu posesión y también los Assembly y los Shimmer. Aquí me pasó una pequeña putada y es que ayer estaba revisando toda esta información y demás y cuando estábamos haciendo staking en la primera y segunda fase, nos estaban dando un shimmer cada 10 segundos por cada iota que tuviéramos. Claro, ¿qué pasa? Que aquí con 25 iotas, con 3 meses que duraba cada fase, 3 meses la fase 1 y otros 3 meses la fase 2, estuvimos generando un total de 19.440.000 tokens SMR, tokens shimmer, que... Si hubieran sido exactamente esa cantidad tendría 2 millones y medio de dólares, esto no ha sido así ni muchísimo menos, la verdad es que al final lo que han hecho es quitar un montón de ceros y estos 19 millones se han quedado en un total de 19.44 tokens Shimmer. Yo pensaba que me iba a volver a ir de viaje, iba a volver a Asia, quizá Latinoamérica esta vez, no lo sé, gracias al ecosistema de IOTA, pero la verdad es que no. De momento, vamos a seguir aquí haciendo vídeos explicando otras formas para hacer staking, ya que actualmente tenemos dos opciones nuevas. La primera de ellas es dentro de la propia billetera de Firefly, ya que nos estaban dando la Crypto Shimmer y también Assembly. Bien, si vamos a la opción de staking, que lo tenemos en esta pequeña pestaña, aquí dentro vamos a poder continuar haciendo staking sobre la criptomoneda ASMB, la criptomoneda Assembly, durante 20 días restantes. Para ello vas a tener que poner en staking tus IOTA, en este caso también son los 25 que tengo aquí, y me están generando esta cantidad poco a poco de la criptomoneda Assembly. Esta criptomoneda todavía no tiene su red operativa, todavía no ha salido al mercado ni absolutamente nada, todavía la moneda no tiene valor y no podemos hacer prácticamente nada con ella, pero al igual que con Shimmer, ya tiene su precio, ya tiene su cadena de bloques y empiezan a desarrollarse todo tipo de proyectos dentro de esta cadena. Por ello es muy interesante ir acumulando estas criptomonedas, ya que con nuestros IOTA la vamos a obtener de forma totalmente gratis. Tan solo debes entrar en esta pestaña de staking y aquí dentro yo lo tengo haciendo staking pero a ti te parecerá empezar a hacer stake pones la cantidad que tengas le das a stake introduces la contraseña y ya estarás generando esta cripto totalmente gratis por otro lado tenemos también la opción de generar la criptomoneda shimmer pero no en la billetera firefly de iota sino en la billetera firefly pero de shimmer ya que recuerda que estamos dentro de su propia cadena de bloques para poder descargarla y empezar a utilizarla tenemos que ir a la página firefly.iota.org te la dejaré abajo en la descripción del vídeo y aquí tenemos la la billetera Firefly para IOTA, la tenemos para escritorio, también la tenemos para teléfonos inteligentes y por otro lado tenemos aquí la Firefly Shimmer para la red de Shimmer la tenemos también para Windows, Mac o Linux. Para poder retirar los tokens de la billetera Firefly de IOTA y pasarlos a la de Shimmer, debemos hacer un proceso que es un poquito complejo, realmente no es nada del otro mundo, pero lo vamos a hacer en un nuevo vídeo y también me gustaría aprovechar para dar las gracias a mi amigo Sendo el cual ayer me estuvo ayudando a resolver un par de dudas que no tenía del todo claras te animo a que sigas su canal, te lo dejaré también abajo en la descripción del vídeo. Lleva unos meses sin subir vídeo, pero algo me dice que va a empezar a subir vídeos pronto, muy pronto. Así que no te pierdas su canal porque seguro que va a hablar también de Iota y él controla muchísimo sobre este ecosistema. Nosotros subiremos el vídeo en los próximos días para explicarte cómo hacer todo este proceso y poder empezar a generar staking de los propios tokens de Shimmer. Pero si te apetece empezar a probarlo ya, te animo también a que sigas a Gran de Mágico él tiene varios vídeos en su canal, si no lo encuentras en YouTube, síguelo en Odyssey porque allí sí que tiene todos los vídeos publicados. Y también te damos otro recurso, el gran Rodri de Fan on the Ride, por supuesto. Hace dos días prácticamente subió un vídeo, un tutorial en el cual te explica cómo reclamar estos tokens de Assembly. Él utiliza la billetera de Ledger, el Hardware Wallet, algo muy bueno para aumentar la seguridad. Nosotros no lo hemos hecho directamente con el Hard Wallet, automáticamente lo hemos hecho con una billetera convencional de escritorio, pero te animo a que visites su vídeo porque te puede ayudar muchísimo a despejar cualquier duda. De momento nosotros lo vamos a dejar aquí, te animo a que revises tu billetera porque quizá tienes ahí una buena sorpresa si has hecho el staking de IOTA también te animo a que si te gustaría que habláramos de cualquier otro proyecto, el cual no encuentres información, ya sea en vídeos, en blogs o lo que sea, lo dejes abajo en la caja de comentarios si realmente vemos que es un buen proyecto, estaremos analizándolo y realizaremos un vídeo review para toda la comunidad. Para ya sí, espero que te haya gustado y servido esta información, si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal, es 100% gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenidos. Contenido. espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto chao chao